En ocasiones suele surgir del costado de la montaña alguna que otra criatura aterradora, u otra con la que entablar una gratificante conversación, que según nos cuenta es una montaña muy habitada, y hay que saber circular por ella para no perderse y acabar en peligro. Yo nunca he estado allí, pero a menudo oigo los relatos de los adultos en la posada del pueblo, cuentan lo que sea por una jarra gratis. Una vez escuché a un hombre muy barbudo. Y vaya que era peludo, que apenas ofrecía a la vista un dejo de gesto facial. Y, a, y aquí iba yo. ¡Ah, sí! Este señor peludo comentó que venía de vivir tres largos años en aquella montaña y que se había topado con toda clase de criaturas, pero nunca con un topo. Se lo oía muy decepcionado. Un topo. Yo solo quería hablar con un topo. Al parecer estaba buscando un topo en particular, no cualquier topo, un topo mágico, capaz de construir madrigueras y llenarlas de oro al instante con su mismo cavar. ¿Pueden creerlo? Apenas terminó de contar la historia, mínimo seis personas salieron corriendo de la posada rumbo a la montaña. La gente hace cualquier cosa por un poco de oro. Yo con el plato de comida lleno cada noche y una cama me conformo. Pero los adultos siempre están pensando en ese bendito oro. Ah, pero lo que no saben es que después de servir en la posada y antes de irme a dormir, siempre tengo aventuras. Solo que los adultos no quieren escucharme. La semana pasada derroté yo solo una araña gigante, porque las sombras no mienten. Y hasta el más pequeño de los seres puede volverse la más temible criatura. Pero en otras ocasiones las sombras pueden ser apacibles y amigables. Me gusta esa versatilidad de las sombras. Puedes obtener todo tipo de siluetas y jugar hasta el cansancio. Son un buen preludio, la antesala al mundo de los sueños. Allí también vivo aventuras, aunque a veces me asusto y sobresalto en la cama. No voy a decir que las horas despierto me aburro porque eso no sería del todo cierto. Siempre encuentro algo para entretenerme. El trabajo en la posada me provee de historias y en la calle siempre hay una rama caída, que puede ser espada o varita mágica. O simplemente una rama con la que trasladar insectos de un lado a otro. —¡Todo es posible! —me gritó una vez un señor que pasó por el pueblo. —¡Caballo! Jamás volví a ver. La semana pasada sentí curiosidad por animarme a ir al bosque, ese donde está la montaña. Pero no me atreví. Quizás otro día. Y así se me pasan los días, amagando jugando con las sombras, escuchando a mi alrededor. Pasaron semanas más, semanas menos, y volví a ver a aquel hombre a caballo. Necesitaba a alguien que lo acompañe a la montaña y me eligió a mí. Se trataba de una incursión a largo plazo, me dijo. Y bueno, aquí estoy, otra vez, en la posada, contando una nueva historia.